Hola, aquí lo que vamos a hacer es cuando entramos a edu .0, vamos a nuestro curso y aquí en el curso pues vamos ahora a el área de lecciones en el área de lecciones lo que vamos a hacer es ir al módulo 2 que es la que nos toca esta semana y podemos ver aquí de las instrucciones que básicamente es ver el video, hay un documento que hay que leer, y luego hay un video sobre ambientes personales de aprendizaje y luego hay un foro donde debemos participar. En cuanto al foro, pues el foro se encuentra aquí a la izquierda y vemos de que dice ambiente personales de aprendizaje así que tocamos aquí y aquí al oprimir el asunto pues podemos ver este, las aportaciones que hay en esa área Ahora, para ver el, el documento de discusión pues yo voy a regresar a lecciones, voy de nuevo aquí al módulo 2 y voy ahora a bajar y aquí hay un, un cartapacio que dice documento, toco aquí y aquí podemos ver el documento eh, que se va a usar para la discusión.